Organizaciones sociales, militantes y la población en su conjunto se dieron cita al cierre de campaña organizado por el Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos con la participación de candidatos nacionales como es el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, quienes agradecieron a la población en su conjunto por el constante apoyo al proceso de cambio. Impresionante. El inicio de cierre de campañas para las elecciones del 20 de octubre. Hermano Álvaro nos acompaña. ¡Bravo! He pensado, creo que Oruro va a ganar a Chimoré. Y también va a ganar. kilómetro, dos kilómetros de gente concentrada. Y estaba seguro, hermanas y hermanos de Oruro. Oruro nunca me iba a abandonar. ¡Nunca! Muchas gracias por esta gran contestación de del departamento de Oruro. Ciudadanos ponderan el trabajo por el que atravesó el país durante los últimos años. Se evidencia el desarrollo progresivo de esta región del continente. Sin embargo, también recuerdan un año más del Día de la Democracia. Para Guanuni, lugar también de donde soy yo, es de mucha importancia. ...mucha gente no sabe reconocer y dar el valor... ...y es importante identificar que el 10 de octubre se inscribe... ...con la sangre de también mineros... ...y en eso hermanos y hermanas bolivianos, bolivianas... ...quien tiene memoria, quien tiene conciencia... ...no olvida, nunca deja en el olvido... ...lo más importante es que este proceso debe de continuar... ...y lo más importante también es que lo hacemos por el futuro de nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestras hijas, porque queremos una Bolivia segura. está aquí eh, con mis compañeros de Generación Patriotas, aquí estamos firmes para apoyar al hermano eh, presidente, ¿no? Eh, he visto muchos cambios que ha, que ha ayudado a la gente, humilde. Y es una persona muy sencilla, eso es lo que a nosotros nos, nos toca el corazón, ¿no? La verdad, por todo, lo, por todo lo que ha hecho en estos años, se nota que hay un desarrollo. Yo por ejemplo yo he crecido en una, en una escuela, o se me he educado en una escuela humilde, pero ahora yo veo que la juventud goza de varios privilegios como yo. Semejantes colegios, escuelas, equipados con computadoras. Nosotros, eh, cuando yo tenía eh, edad escolar, yo no contaba con eso. Entonces, por eso yo me he sumado a este proceso de cambio, porque he sentido ese o sea, ese, ese anhelo de apoyar ¿no? lo que está haciendo nuestro presidente, nuestro hermano presidente. Y por eso yo digo con mucho orgullo, Jaya, el presidente Evo Morales. De esta manera ciudadanos de a pie apoyan al proceso de cambio para continuar con la Agenda Patriótica 2025 con miras a las elecciones de este 20 de octubre, informó Neisa Quiñones con las imágenes de Jesús Peña para a la Televisión.